Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy vamos a hacer una salsa de oli espectacular para todos vosotros. Y los ingredientes son: 250 mililitros de aceite de oliva, una pizquita de sal, un huevo, dos dientes de ajo así de picaditos, medio limón exprimido, perejil que es opcional. Para hacer el alioli lo primero que hay que echar es el huevo. Luego el limón. Para que me emulsione. El ajo. La pizquita de sal. Y el perejil que eso ya lo he dicho antes que es opcional, es según el gusto de cada persona ahora lo que hay que hacer es meterla hasta el fondo la batidora y ahora vamos a batir Cuando ha emulsionado, se va subiendo poco a poco para que espese. Ya hemos acabado y aquí lo tenéis perfecto bueno amigos aquí tenéis la salsa de que puede servir para arroz a banda para patatas a liori y para muchas cosas más así que ya sabéis aquí tenéis la salsita bueno amigos espero que os haya gustado esta salsa de que es un lujazo así que ya sabéis, dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós